Mati Vázquez, ¿Bien vos? ¿bien vos? ¿Todo bien, Jay? Era para saber cómo estabas, tu presente... Y... Muy bien. Y todo. ¿Qué haces? Fer, mirá, tu amigo. ¿Qué haces, Fer? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Bien, salí a caminar. Bueno, por suerte volviendo a la vida normal. Hace rato que estoy en la vida normal. ¿Estás tranquilo con vos? Obvio, sí. ¿Este nuevo Jay Mamón tiene que ver con un cambio de vida también? No hay un nuevo Jay Mamón, es el mismo de siempre. Con ganas de volver a la televisión. Sí, seguramente, seguramente que vamos a volver, Sigo sí, ¿A La Peña? No sé a dónde, pero vamos a volver a la tele. Sentí que... <risa> vos por allá. Pero no, <risa> sé si con, no sé si con ustedes, o sea, ¿hasta dónde van a ir ustedes? No, no sé. una cuadra más y no vamos. Bueno, dale. Sí, la verdad es que se te ve ahora muy plantado. ¿Qué pasó por tu cabeza en este tiempo? Nada, o sea, la verdad, sigo igual que siempre, sigo pensando lo mismo de siempre, no sé, no sé cuál es el cambio que se ve. ¿Vos qué cambio ves? ¿Se te ve más sólido en relación a una situación muy dramática que viví. Bueno, primero fue una patada en la cabeza, de la cual te tenés que levantar para... O sea, eso puede ser lo que se vea. Pero sigo siendo el mismo porque o sea, los, los no hechos siguen siendo los no hechos, o sea que no cambia. Este, uno por ahí se siente un poco más, más sólido porque está de pie, nada más. Pero, pero sigo siendo el mismo, las circunstancias siguen siendo las mismas. ¿Te traicionaron muchas personas del medio? Este, yo realmente no, no tengo ganas de, de hablar eh, prácticamente de nada. No soy muy de anticipar de lo que va a pasar tampoco. No me gusta hacer show. De de, nunca me gustó hacer este, circo. Sí, sí. ni tampoco Paro porque salí, Ay, gracias, salí, gracias. salí a caminar realmente de verdad. Sí, sí, sí. Este, y me, me agito porque no, no soy de caminar mucho. ¿Pero va a pasar algo a nivel judicial? Porque Burlando dijo que va a haber sangre. A, ¿A, eso, a eso voy. No me gusta anticipar. Nunca me gustó hacer... este circo de nada. Entonces, de las cosas serias, menos. Tampoco me gusta anticipar lo que va a pasar. Así que bueno, cuando suceda lo que tenga que suceder, me sentaré a hablar de lo que esté sucediendo. No me gusta hacer, va a pasar esto. Cuando pase, este, se enterarán cuando esté sucediendo. Mientras tanto, hablen con los abogados, si quieren, ellos les pueden contar todo lo que esté sucediendo. Eso significa también... ¿Lucas menuto va a estar con vos en alguna situación judicial? Como te dije, o sea, creo que fue claro... Y lo ¿Y no vas dije. a anticipar? No, en absoluto. Sí te puedo decir, todas las personas que hayan mentido, esto me parece es un concepto que se puede leer y se puede entender, es amplio pero es bastante claro, todas las personas que hayan mentido, que se hayan subido, o se hayan hecho dueñas de una mentira, o se hayan subido a una mentira, esto incluye a todas las personas que hayan mentido y que se hayan subido a una mentira, este, tienen que responder de frente a esa mentira entonces este, quizá vos te referís a esa solidez cuando uno se siente sí. yo me siento seguro, siempre me sentí seguro lo que pasa que cuando vos recibís el chutazo o el, o el bombazo este, es muy difícil es muy duro sobre todo cuando se, se suben a esa mentira viste, te, te sentís como avasallado pero bueno, ahora digamos, hay gente que, está, que se dedica a eso que no soy yo que están trabajando sobre eso, y a ellos son a los que tienen que ir a preguntarles. Yo me dedico a vivir la vida como siempre, este, salgo a la, estoy en la vida, salgo a la vida, este, no estoy ni recluido, ni escondido, ni cuando me fui a España, viste que decían, uh -huh. huyó, este, vos sos del programa de, de Mazoc, sí, huyó del país, escapó, ¿viste? me fui de... Siempre, siempre hice... Y sostuve lo por que eso hacía. Nosotros venimos a buscar para escucharte a vos en relación a, a tu postura de hoy, porque en cierto no, modo es que vos sentís que. Fue, siempre fue la misma la postura. Es decir, la lectura que hagan este, los, los distintos programas de televisión, que no son. O sea, no todos los programas hacen la misma lectura. Cada, cada programa hace la lectura que le parece, cada persona hace la lectura que le parece. Vos podés venir a buscarme y preguntarme. Pero yo siempre dije lo mismo. Siempre que, por ejemplo, cuando me fui a Madrid dije que me iba a descansar nunca dije que me estaba escapando, o sea, por eso te digo, cada uno que haga la lectura que le parezca de los hechos, incluso de los no hechos, este, pero después, bueno, la parte judicial, se... por eso te digo, hay cosas que se dirimen en espacios que están hechos para eso, esto se dirime en la justicia, hablen con los abogados, ¿entendés? O sea, yo, yo me dedico a hacer canciones, humor... Este, a, a ser un artista, entonces en definitiva todo lo que tenga que ver con lo legal, luego con los abogados ¿Sentís que aprovechó mucha gente este momento para castigarte quizás por envidia o por otras situaciones a vos, a tu persona? porque venías subiendo y creciendo mucho en el medio ¿sí? y te lo pregunto como persona, ¿vos sentiste internamente che esto siento que me lo hacen a propósito? ¿Vos sentís eso? Te lo pregunto a vos Andé y pregúntaselo a las personas que vos crees que hayan hecho eso según tu postura yo realmente no tengo más nada que decirte te agradezco la inquietud, salgo a caminar, tengo una horita para salir a caminar y después seguir mi vida este, como todos los días, como siempre hice también porque nunca dejé de, de salir a la calle, sí. este, como lo hago siempre. Sí. ¿Y, no se, ¿Y no sentís ninguna situación de hostigamiento que vos pensabas o proyectabas que los medios decían sobre tu Esas persona? Esas son las verdad? preguntas, no, los medios no, algunos de ustedes hacen ese tipo de preguntas, desde algún tipo de programas o de algún tipo de, de lugares. Es decir, si hay hostigamiento, si hay persecución, si la gente me... No sé si ves... No, no, no pasa nada. No pasa nada, así no, que... que... Te lo estoy reconociendo y aparte, en cierto modo, vos sos... ...también el dueño de la propia verdad que estás viviendo vos... ...y lo que pasó, según tu criterio, está muy bien, es tu postura. Sí, según lo que no pasó más que okay. lo que pasó. Eso Entonces, bueno este... Sí, más que está bueno aclararlo, es... ...creo que siempre dije lo mismo, lo que pasa que a veces... ...cada uno escucha lo que quiere y, y bueno... ...pero no tengo más nada para decir. Algo más, Georgina dijo que es tu programa, La Peña. No tengo más nada para decir. Mucho pero me nada. parece que está bueno reconocer que es tu programa, La Peña, lo dijo Georgina. La Peña es un programa que es de la gente... ...y que los creó Gerardo Rosín. Este... Así que bueno, nada, no tengo más nada para decir. Este... Vas a volver a la televisión, eso es algo... Pero la televisión es el lugar en donde yo he trabajado toda la vida... ...no tengo por qué no volver a la televisión. Este... Pero bueno, no, no tengo... de verdad no tengo más nada para decir. Estamos frente a una falsa denuncia, este... y entonces vuelvo a lo mismo. Quienes hayan mentido eh, y quienes se hayan subido la mentira y se hayan hecho eco de la mentira y se hayan hecho dueños también de esa mentira y bueno, tendrán que responder en el ámbito que no es la televisión es la justicia, y como yo no soy abogado por eso te digo, vayan y pregúntale a los abogados. Para cerrar hubo gente que era muy amiga tuya en el medio ejemplo Nazarena y cuando de golpe la escuchaste, ¿a vos qué te generó? ¿o pudiste hablar por privado y decirle, Nasa? Eh? No sé, Sigo escuchando a Fito Páez que es mejor, dale Bueno, Gracias. estás en un buen momento entonces, ahora ¿Vos? Sí, sí, sí Siempre estuve bien. ¿Y algo para decir vos a la gente? A la gente, ¿eh? Que les agradezco mucho los mensajes, la buena onda. Este, de verdad lo digo, estoy muy agradecido. Este, de verdad, muy agradecido por los mensajes, porque no los, no los puedo llegar a contestar. Eh, muy agradecido de corazón, muy agradecido. ¿Sentís que va a haber una resurrección también en tu profesión a partir de este momento? que viviste un punto de inflexión? No sé, esa palabra se la dejamos a Cristo, ¿te parece? Pero vos estás como si cierto modo volviendo con fuerza. Nunca me morí, así que dejémosela a Cristo. Sí, gracias por este momento. Gracias a ustedes, chau, Fer. Nos vemos, chau. Saludos a Karina. Chau.